Escándalo total, más acusaciones de abusos y maltratos contra Porcel. Hablan exclusiva Nanim Timoico y también eh, Fernando, el marido de Camila Pericé. Vamos con más información con Luis Bremer. Silvia Peirú ayer abrió esta nueva ventana dentro de la vida de Jorge Porcel. Habló de una revista llamada Vuelven los Guapos. Estamos hablando de revistas que agotaban entradas de martes a domingo con tres funciones los viernes y sábados. Un punto también en contexto de esta situación, un capo cómico no era solamente el actor que hacía una revista, cada canal de televisión se definía por su noticiero, su ficción o novela y su capo cómico. Por ser claramente, era la cara de Canal 9 durante mucho tiempo. Y en ese momento, las denuncias que sucedieron luego de lo que dijo Georgina Barbarosa, sí. siguió Yusito González, Sandra Villarruel. Bueno, ayer escuchamos a Silvia Peirú sí. y ahora vamos a escuchar otro testimonio más. Exactamente. Eh, ¿Tenemos un informe? Dale, lo vemos entonces. Escándalo total. Escándalo total. Más acusaciones de abusos y maltratos contra Porcel. Tras la dura confesión de Georgina Barbarosa contra el capo cómico, más voces se sumaron denunciando el maltrato y los intentos de acoso de Jorge Porcel. Porcel siempre me decía, vení, me, me, me llamaba para ir al camarín, para preguntarme algo, no sé qué, yo no iba, porque bueno, uno siempre tenía esa cosa de...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 Va a seguir estando con nosotros. Fue una persona sumamente desagradable, muy desagradable. Y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar, no teníamos un mango con Vasco y tampoco le decía nada a Vasco porque lo iba a matar, iba a a buscar. lo iba a matar, claro. lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada, las cosas que me decía, no, no, una cosa, ay, qué desagradable. Porque Porcel, como ella bien dice, no era tan buena persona, no regalaba cosas, pero en mi época o eras gato, ¿O era certina? Soy testigo es del maltrato hacia mis compañeras. No soy testigo de, eh, de verlo a él en una situación eh, rara con respecto a una cosa. A Yoyito la insultaba de arriba abajo, pero sin ningún tipo de miramiento. ¿no? Una vez ella se cambió las prótesis porque que se quería poner más o no sé qué, y, se, y estaban hinchadas, entonces estaban muy grandes, y le dijo de todo. Le dijo, ¿ver? Y, por ejemplo, ¿qué te crees? Que sos Moria Casal, que vas a tener que ponerte una bandeja para llevarla. para pará, no, pará, pará en serio. Ni sé cuándo salió al aire esto. ¿Se ahí? No, Además, escúchame, no, no lo tome de acá. No, eso, no, no es una no, foto be. de carnet. Nuevas acusaciones, acoso y escándalo. ¿Habrá más casos ocultos de supuestos acosos de Porcel? ¿Habrá más capocómicos en la mira? Bueno, muy bien, de esta manera entonces nos metemos de lleno en este tema. Dale Luis. Sí, esta última parte que tal vez eh, refleja lo que era la interna de la grabación de un sketch, uno podía verla en los 80 replicado en un montón de productores y capocómicos que cuando algo salía mal jamás la culpa era de ellos, ¿no? Eh, acá obviamente se obviaron algunos insultos que algunas protagonistas de estos sketches han dicho que por ser profería, como por ser también productores estrella, de ese momento, insultaban a la vedette. Digo, el, el chivo expiatorio de cualquier cosa mala que ocurriese sí. era la Vedetta, la misma que después llamaban para que pase primero por el camarín si quería ser la gatita de ese jueves. Sí, sí, tal cual. Y, y hacer favores sexuales, claro. claramente. Nanim Timoico, bienvenida Un a la tarde. estar acá, muchas gracias. Muchas gracias por a favor, todos. ¿eh? Para Hola. nosotros también es muy lindo tenerte y bueno, y queremos conocer cuál fue tu experiencia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 Es que en, en ese momento ya habíamos ganado la estrella de Mar, en Mar de Plata, estábamos sí. haciendo la temporada oficial en el Astral. Sí. Y da la casualidad, el destino, el ángel que me, que me cuida. Esa noche me había ido a ver este, Claudio Segovia. Entonces de, ter, me dice, termina la función y me contestás. Yo me quedé como aturdida. Sí.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 En el escenario, en los camarines, si había un grupo. Él nunca me dirigió la palabra. Sí. No, por eso digo, no fue acoso lo mío. Sí. Fue algo peor que un acoso. Y lo que tenía Alberto, que no se metía, el negro, como estaba como muy ríspida la situación entre ellos, y esto yo lo, me entero por Nicolás Carreras, que acaba... Enrique... No, Nicolás, eh, perdón, que acaba de nombrar Silvia Perú, Sí. yo arregló todo con él, con Nicolás. Este, no entendía bien de qué venía a la mano. ¿Cómo era eso? No entendías o no querías entender, digamos. No uno, querías caer en lo que tenías acá. Uno a veces peca de que no querer sí, verlas Claro, porque claro sí. son muy duras. Sí. Entonces todo mi contrato yo lo arreglé con él, con la producción y bueno, el negro no me habla, el, el, el gordo no me habla que no me hable. Sí. Bueno, el negro me saludaba, hola qué tal, mandaba empanadas. Él siempre fue. En esas condiciones que no te hable te hacía un favor. En algún momento sí, claro. Era preferible que no me hable a que me diga alguna estupidez. Total. Claro. Porque de, decía decía cosas agresivas a las chicas, claro. Decía cosas feas. Uh -huh. Este, cuando me llegó esto, el, después de la temporada oficial venía una gran gira. Y yo, la verdad, así tampoco quer quería ir. Cuando me fue a ver Claudio, el mismo día, sí el mismo día, y me ofrece lo de tango argentino y de irme a París, sí claro. después de la función, me llama el representante, del que no lo quiero nombrar para no mezclar. ¿Está vivo aún el representante? No. Hubo dos, okay. Tito Porcel de Peralta y Pepe Parada. Exactamente. <risa> este... <risa> Eh, perdón, termina, eh, perdón, yo entiendo sí. que no lo quieras nombrar. Entiendo, lo respeto y no te pido que lo nombres. Pero digo, también esto es apañar, ¿verdad? Es tapar a gente que realmente abusó de tu confianza. ¿Me entendés? Digamos, hay mucha gente a la que no mencionamos. Si no la nombrado, mencionamos, casi. ¿por qué? Digamos, me lo pregunto. Al haber nombrado sí. a dos, quizá ¿sabes? dejamos ¿Por qué a no? Dos, ¿sabes a dos, ¿sabes porque no ¿Por la qué creación, no mencionamos? ¿Por qué? Porque cada vez porque que una mujer le decide quedó... hablar hay un cuestionamiento claro hay un cuestionamiento de por qué lo decís ahora que se murió porque el por qué nunca nunca eh, decir bueno menos mal que decidiste hablarlo no importa cuándo decidiste hablarlo hay como un cuestionamiento permanente, permanente eh, a, a, a la decisión de poder hacerlo porque sí. siempre se dice lo mismo se dice cuenta ¿Por qué no lo puede. dijiste antes y, ¿Y lo que le dijo? pasa y con esto te digo lo que le pasa a ellas como vedettes mujeres con cuerpos súper pulposos, divinas, que lo mostraban con los cómicos, les ha pasado a periodistas con productores, les pasa Totalmente. a las empresas, digo es algo que naturalmente, sí no te digo que hasta hoy, porque hoy cambió bastante, pero también sigue sucediendo, digo, Más hay una, nat encubierto, había, encubierto, había claro. una naturalización de sí, sí. Y lo que ella dijo recién, de, es que yo tenía que laburar, también vos después terminabas diciendo, y es que si no accedo, lo, va a ser otra, y yo no voy a morfar. Claro. Y la gente también cuestiona eso. Sí, en sí, lugar sí. De sí presiona, sí, sí, cuestiona sí, sí. el análisis de equivocado o no en la desesperación de tener que laburar eh, es, es difícil, te digo también el, es el, el... difícil, vos sabés que Juanito Belmonte siempre me decía, para ser como sos bastante lejos llegaste ah, mirá, claro, claro era frase de él que no me olvido nunca. Bueno, igual claro. esa frase habla de que eh, Juanito, un gran eh, representante, acompañó a, sí. a Enrique Pinti muchos años. Quiere decir que él... Enrique sabía, también lo decía. Claro, o sea, sabía conocía. perfectamente que mucha sí. gente llega más rápido por algo. O sea, era algo natural. Era algo natural de la época y sí, había que sí, aceptarlo sí. así. Estaba, estaba sí, naturalizado. Así. sí, Totalmente. Y vos sabes que yo tuve mucha suerte porque yo llegué al lugar que llegué porque tuve muchos reemplazos. Sí. Entonces entré como figurita en... en en el Maipo. Y bueno, cuando había que hacer un reemplazo, ahí salía yo porque tenía buena memoria, me acordaba los sketches me acordaba las coreografías, sí. memoria fotográfica, lo que quieras. Sí. Y ahí salía. Entonces sí, sí, sí. iba ascendiendo de esa manera porque sí. me necesitaban. Pero nunca tuve un padrino que me ayudó a... Padrino... Sí, sí, sí. sí. Ayer ¿no? justamente Ventura hablaba de, de esa imagen, ¿no? De esa figura, el padrino. Sí. Claro. Este, por eso llegué a ser primera vedette cuando, cuando yo arreglo todo esto Estaba haciendo la tuerca en televisión sí. Que era un suceso la bueno. tuerca sí. Era maravillosa qué pasa Nanim? Yo coincido un poco con Kari eh, Yo te escucho y te noto incluso hasta nerviosa Es que me, pone, del tema. me duele porque además Es como que quiero justificar Ahí está, el Cómo tema es llegué ese. hasta claro, allá arriba no que justificar ¿eh? Sin claro. haberme acostado con nadie para decirlo Claramente, y está Claramente. muy bien que lo digas. Eh, pero quería acotar una cosita, porque principalmente yo ayer alcé mucho la voz en este aspecto y me quiero hacer cargo. Eh, nosotros estamos hablando hoy de Porcel, pero ¿cuántos alrededor de él lo agitaban entre productores, Ni elenco y demás para que él siga haciéndose claro. el más poderoso? Bueno, Entonces, digo, que estaban a en el medio, él no, él no iba a encarar, por lo menos no es lo que yo viví, pero sí tenía gente alrededor, claro. algunos cosas Por eso te digo, empecemos a nombrar a todos, sí, sí. porque si no, ayer lo que hablábamos es, estamos agarrando la punta del iceberg, pero abajo hay toda una base. A mí lo que me pasa, a mí, sí. me da como vergüenza por la familia, porque casi todos tienen familia. Pero lo tiene que ver la verdad, vergüenza. A la es, igual es hermoso está... lo que acaba de decir Nani. Sí. Es hermoso lo que acabas de decir y te lo quiero, le quiero pasar resaltador porque a pesar de que esas personas te hicieron pasar momentos espantosos, vos seguís cuidándolo y cuidando a su familia. Fíjate, esa es la sensibilidad femenina que, bueno, en la que, que se no paran, en la que están parando muchas veces. Claro. Lo que diciendo, ¿eh? No y el no trascendente. Sí. ¿Eh? Y en gente Pero Totalmente. un heredero no se tiene que hacer cargo digo En este caso este y tipo no de es fácil, incorrecciones o delitos imagínate los delitos graves Porque si no la mujer vuelve a estar en la tarea del cuidado sí. Una tarea diseñada culturalmente Para que la mujer haga Que cuide al otro, que no lastime, que ampare Aún pese a algo que hicieron con Pero vos Pero muchas de es esas difícil. mujeres muchas, eh, Uno trabaja hace relaciones Muchas de esas mujeres Fueron si bien no íntimas amigas mías Sí ¿Las conociste? Las conocí, las traté y yo, ¿cómo le voy a decir tu marido me está tirando para cara. Ahora, Danim, ¿cómo termina todo? Porque vos eh, tenías eh, un, una función para pensarlo, tenías que hacer tu función y pensar qué le contesto a este tipo, o sea... Eh... No, fue una función difícil, uh -huh. así todo, gracias a Dios, Claudio me vio divina y me llevó y me fui a hacer toda esa gira maravillosa que hice y me cambió la vida y me cambió todo. Claro. Este, y te volvió y la con paz mucho placer. Y te volvió la paz al cuerpo. Sí. Y con mucho placer hice lo que más quería hacer. ¿Sabes? Ah, fíjense cómo se cuelan. No me interesa. Susiles. Me voy a París. Te agradezco mucho. Y me fui. Yo lo que decía es. ¿En la situación? Sí. No, o sea, entró Pepe Tal y te dijo cual. Y vos dijiste. Digo que. yo solo nombres. No tengo problemas. Vamos, somos todos adultos. O sea, todo En realidad. Entró Pepe te dijo: Che, mira, ¿qué decidiste? Y vos dijiste: No, ¿sabes qué? Me voy a París. Exactamente. Y después él decía, yo le aconsejé que se fuera a París. Claro. Ah, claro, obvio. Ah, claro, la bueno. cocarda, ¿no? <risa> obvio. Ah, ahora, ¿cómo es laburar con un tipo que no te habla? Imagínate una persona que ah. al aire, acá, nosotros, ah. al aire está todo bien, te contestas todo. Y después, <risa> sí. durante el resto de las jornadas y los días y lo nada, nada, nada, nada, nada, nada. Cuando vos le diste el no o antes ya también no, tenía antes. algo con no, vos. No, Desde antes. ¿Y por qué? Porque yo había firmado con. Con los carreras estaba sí. este, Nicolás y el hijo. Yo había firmado con ellos, había arreglado con ellos. Sí. Había qué sketch, qué, qué número musical, quién era el coreógrafo, todo con ellos. Entonces sí. el, el gordo tenía una persona que él quería que estuviera. Claro, ah. claro, claro. claro. claro. claro. ¿No? Que no, no, no voy a decir si era mi segunda, mi tercera, mi cuarta, mi segunda, era Silvia Perú, que la acaban de escuchar. Sí, sí, sí. sí. Este... Y a mí lo que me hizo, que era lo único que yo no... Porque se daba por sentado, la vedette Siempre se dio sale sí. y queda en el medio de los dos cómicos. Sí, claro. No claro. lo especifiqué sí. en mi contrato. Sí, sí, sí. Entonces el gordo me mandó al costado. Ah, mira. Ah, Malo. Mira Pero no salía en el final, en el medio con los dos. Ah, pero eso era un, como un... Como un insulto. No, no, no, claro, una... ¿Cómo se llama? Disciplinamiento. Exactamente. Claro. Una, lo que a vos no te sorprendió cuando... O sea, a vos te sorprende cuando te haces esta propuesta, Pepe. Pero siempre se... Más o menos siempre se sabe cómo se manejan. Digo, fue una sorpresa medias. A ver, ah, uno estaba preparado... Uno estaba preparado en el medio que trabajabas en llevar un escudo... Y, y algo más, porque sabías que algo te podía pasar. Era, era sí. laburar intranquila. Y a lo mejor manejar los contratos intranquila, pero hay un montón de gente que no tenía problemas. Por ejemplo, Alberto González, nunca un problema. Un señor. Sí. Conmigo, yo voy a hablar de mí. Sí, sí, sí, Por sí, ejemplo, sí. Gerardo Sofovich, un señor. Perfecto. Tato Bores, Carlitos eh, Berciavale. Sí. Te puedo nombrar. No, Enrique no, tuviste Pinti. excelentes experiencias, ¿Nunca? salvo en este caso. Claro. Salvo en este caso. Sí. Eh,